Hola primos, antes de hacer la videoreacción al partido de hoy de Argentina versus Nigeria, queremos invitarlos a que participen en nuestro sorteo mundialista. Estaremos regalando el balón original de la competición y también la camiseta del equipo que resulte ganador. El sorteo lo haremos el 9 de julio. Para participar tienes que narrar un gol con mucha alegría y allí nos mostrarás a nosotros qué es lo que sientes al cantar, al editar un gol. El gol más original y el más votado será el ganador de estos premios. Esperamos, participe. Dale Messi, no. No Messi, gol. Y aló. ¿Y cómo anda, Leonel? Claro, hay que ganar, Leonel. Hoy, hoy te llevas el balón, Leonel. Hoy te llevas el balón. Y dale, mucha suerte, mucha suerte.